Soy Elena Rufafa, yo vivo en Cornellá, yo me levanto, tengo 70 años, me levanto por la mañana, me preparo, me, me voy a duchar, la, me pongo mi insulina, me tomo mis pastillas, me hago mi desayuno arreglo de mi habitación, preparo, me preparo la comida y luego me voy a pasear. Me tiro toda la mañana a la calle paseando. Porque yo me encuentro fuerte y bien y me voy a pasear. Ando mucho por la mañana y por la tarde caminando mucho. Me, a veces me voy con mis amigas por la tarde. Me tomo un café en la calle y lo pasamos muy bien. Y me encuentro muy bien. Hay algún, alguna amiga mayor, mucho más mayor que yo y yo sé que está más fuerte, está mejor. Pero bueno, vamos tirando así tema, yo, a... yo, ya no, <coughs> yo ya no sé qué sin más.